Hola. Gracias a los avances de la ciencia cognitiva, sabemos más sobre el órgano del cuerpo humano que se dedica al proceso de aprender, y ese órgano se llama el cerebro. Por eso creo que las teorías del aprendizaje, que son marcos conceptuales para entender cómo se aprende, deben dirigirse hacia el funcionamiento del cerebro. En términos científicos, Sabemos que la investigación apoya la teoría de las inteligencias múltiples. Por eso los invito a examinar esta visión que ve el aprendizaje como la interacción de diferentes funciones del cerebro, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Por ser el cerebro el órgano que aprende de forma natural y automático, debemos crear actividades que son compatibles con ese funcionamiento, que es variado del cerebro. ¿Qué implica esto? Pues habrá formas de aprendizaje que no son compatibles con el cerebro de unos, mientras sí son compatibles con otros. Por eso creemos en diseñar para la diversidad. También, el cerebro es naturalmente activo y tiene que sentirse que está realizando una actividad. Esa actividad tiene que estar asociada con esa posible eje ejecución. Es decir, si intentas ejecutar algo más allá de lo que puede hacer, pues se, se desarrolla un, un nivel de estrés que no conduce hacia aprendizaje. Pero el cerebro también puede estar demasiado cómodo porque se aburre y luego pierde interés. Por eso tenemos que tener cuidado en producir un nivel de conflicto cognitivo que sea razonable. El conflicto cognitivo debe ser cerca de donde se encuentra actualmente el estudiante pero debe conducir hacia más conocimientos y más destreza. lo que hemos definido como el perfil o las competencias a alcanzar. Las actividades a diseñar deben dirigirse a promocionar una ejecutoria particular, una ejecutoria razonable que simule la vida auténtica, la vida real, lo que se encuentra en el mundo real. Ahora, mientras el estudiante ejecuta esa actividad auténtica, puede confrontar problemas, puede confundirse o puede cometer errores, y eso es natural. Por eso debe haber un proceso de observación y retroalimentación por nuestra parte como educadores. Ese proceso de retroalimentación puede ser iniciado por el, el, el, el, el, el educador o puede ser peticionado por el estudiante. Este proceso puede llevarse a cabo en un tiempo definido, o puede ser iniciado en cualquier momento cuando se necesite. Note que diga que puede ser iniciado en un momento definido. Y esto es para asegurar que el estudiante no se pierda. También implica que el curso o el módulo debe tener condiciones para iniciar una retroalimentación en cualquier momento que el estudiante estime que lo necesite.